de Placido Plata, que tenía en Isaac, saco, lo corté en lo de ese señor. ¿Lo de cuál señor? lo de él. ¿Sí? Presente, ahí no estuvo presente, pero fuimos él? de ahí. ¿Sí? Esa ¿Sí? es la prueba de evidencial que ellos aquí tienen. ¿Qué ¿Tú admitiste qué? Que lo corté en lo de él. Pero robado o Probado. robado. Robado. Sí. ¿Qué ha decidido ahí? Después de derecho a justificarme porque ellos nunca me han encontrado. ...ni tienen prueba en contra mía... Bueno, ...sí que Cristina Suárez... ...pero tú estás admitiendo... Que no sabes. ...en lo de ahí. directamente me tienen aquí... En, ...aquí en el Palacio... ...acusándome... ...yo espero que aquí hay, hay dos o tres gentes que yo sé... ...que son de allá del barrio mío... ...que seguro me van a acusar... ...pero ellos no tienen evidencia... ...de que yo le les robado a ellos... ...yo... ...me encontraron con un saco de plátano... ...que yo venía de mi propiedad... Y yo creo que como cualquier trabajador o cualquier ciudadano que venga con cualquier víver o cualquier cosa que sea, yo creo que no lo pueden decir, mire fulano, usted se robó esto sin hallarlo en su propiedad. qué Yo me dedico, yo soy usurero, trabajador y eh, obrero. ¿Tienes propiedad de Sí, yo sí tengo propiedad por herencia de, de mi padre y de mi madre. Yo a, a ellos yo no la roba, a ellos no me pueden acusar a ¿Eh? a No, que no me pueden acusar en el sentido de que ellos no me han encontrado en sus propiedades Usted me entiende en, en la autopista Duarte, frente, del lado atrás de mi casa eh, ante una señora que le dice en Esa es de su propiedad, ropa de me parece de sí, me parece